Tenemos una cita en el 2 de agosto, ahí vamos a estar, sí, en la Feria Amazónica de la Fexpo Pando. De esta manera, en un acto especial, el directorio de la Fexpopando, Pando, conformado por los empresarios privados, Asociación de Ganaderos, Cámara Industrial y Comercio, realizaron el lanzamiento oficial de la Feria Internacional Fexpopando Pando 2018. Mis sinceros agradecimientos a nombre del sector ganadero, al señor gobernador, por el apoyo que nos quiera para presentar el proyecto ante el gobierno nacional y especialmente agradecer al señor presidente de la república don Juan Evo Morales Aima, por estar financiando a través del programa Evo Cumple la infraestructura del tinglado de más de 500 metros cuadrados con más de 4 millones de bolivianos que estarán listos para el mes de octubre de este año. Más de 25 expositores realizarán la presentación de diferentes productos, además se contará con instituciones. Eh, en, este, en este programa de inicio de una otra feria para nuestro departamento, una feria que se va consolidando, una feria que ya no es una institución o dos las que organizan, una feria que pertenece al pueblo matino, ahora una feria que eh, participa en todas las instituciones de nuestro departamento, que participan organizaciones económicas y sociales de nuestro departamento, son de ustedes esta feria.